Hola a todos, yo soy Marlon, esto es Etc, y esto es Finding Teddy también, estamos jugando, bueno, este video es un pequeño, un pequeño largo, long play de Finding Teddy, como es evidente, entonces vamos a cargar la partida que ya tengo creada, aparentemente al completar el juego por primera vez, únicamente se completa el 50%, entonces voy a, voy a continuar con esta partida supongo, y... y ya. Entonces... Aquí nos da la opción de escoger dos, dos botoncitos. Antes de crear el nuevo juego. Recuerdo haber visto en la página de Steam que el juego es distinto con la máscara de Taranto. Que es esta cosa. Sin embargo, no sé. A ver, voy a entonces a jugar con, con los desactivados a ver qué tal. No no tengo ni idea de qué es lo que va a pasar de distinto. Listo. ¿Yo ¿Qué pasa? <ríe> Al menos algo distinto es la cara de nuestro personaje. <ríe> que para las animaciones vuelve a su cara normal eso es bastante mediocre y bueno vamos a empezar con finding teddy eh, como digo esto es un pequeño, largo Plunk plane entre comillas voy a tratar de terminarlo completamente aunque supongo que por tener la máscara cambiarán algunas cosas espero bueno, ah ok Perfecto, entonces al menos ya tengo el abecedario completo Para la gente que no sabía, bueno, no son notas musicales, este trigrama no es directamente notas musicales Sino, eh, pues es un abecedario Que bueno, cada letra tiene una notica diferente, es otra cosa Entonces, <ríe> alerta de spoilers, tarde Entonces vamos a, a recoger esta cosita Y... Porque allá atrás hay un monstruo amarillo, bueno, un monstruo gris, que se vuelve amarillo cuando le damos la bolita Listo Continuemos Realmente es un pequeño long play porque el juego es bastante corto cuando pues, se conoce todo lo que hay que hacer entonces, vamos por acá, y aquí hay una botella. Bueno, más adelante. Bueno, no es una botella, es un frasquito. Entonces llevamos el frasco, y hay que sacar agua de allí, de allí adelante. La primera vez que yo jugué, pues obviamente no sabía que estas cosas eran letras, entonces no sabía que aquí decía Tarant is sad. Tarant está triste. Para los que se lo pregunten, Tarant es el, bueno, el enemigo entre comillas final de este juego, eh, es quien se roba a nuestro sitio y pues la razón de la aventura, ¿no? Entonces, eh, aquí ya hay algo distinto. Tell, am your, am you No entendí Ay no, qué preso Ahorita le puedo <ríe> Ahorita déjame de vuelvo a ver que dice Ay no, por acá no era. En fin, eh, esta rana únicamente decía hola, ahora ya pues me está dando una oración completamente distinta, más larga Y pues me cuesta un poco porque pues las letras no, no son muy fáciles de entender Es como cuando escriben algo con letras usando los, uno, los Pokémon Y pues me cuesta y me demora un poco, sin embargo al final lo entiendo Bueno, tal cual, sin embargo en este caso es un poco distinto porque pues el texto desaparece entonces es algo más complicado. Bueno, dice, "Tell I am you want Nian Nian that". No entiendo a qué se refiere sinceramente. En fin, vamos. En fin, eh, si se preguntan por qué recogí el agua, es para darse la estamática, esta plantita, esta florecita. Para que la abeja que está acá se alimente y se ponga feliz y me dé cosas... Entonces, la abeja reina me da un serrucho porque, bueno, por si no lo sabían, todas las abejas reinas tienen un serrucho guardado. El serrucho lo uso para cortar este palito que está acá. Listo. Es algo extraño cómo cambia de. de. de color. Solamente por la animación, o sea hicieron el juego pensando únicamente pues en la primera ronda la primera vez que se pasa el juego sin embargo pues es más largo ¿no? entonces quiero mirar una cosa acá eh, como dije antes el sapo en la primera la primera vez que se pasa el juego únicamente te dice hola porque es una pista para para esta parte no entonces esta es la E, esta es la H, entonces... Hola. Listo, entonces esta parte está tal cual, igual. Ahora vamos a usar el palito que tenemos para sacar a la mosca que está aquí escondida. Bueno, hasta el momento es todo el mismo juego, salvo por los textos que sí están distintos. Estoy ya teniendo la mosca, podemos devolvernos Y bueno, no sé si vieron una pluma que estaba aquí más adelante. La mosca es precisamente para bajar la pluma porque pues el lugar es inaccesible de otra manera. Aquí en el siguiente cuartito, ahí está. Ah. Ah. Otra cosa es que la primera vez que se juega esto, aquí como una especie de tutorial. Sin embargo pues aquí obviamente no porque pues ya se conocen. Ya, ya tenemos conocimiento de todo lo que sucede. Entonces, quiero señor Sapo que me explique qué es lo que quiere decir. Entonces dice Tell you um, you want my No, eso es Nian, es como Nian cat. Nian cat. Nian that. No entiendo. Tell I am you, want Nian that. Okay. No entiendo nada. Bueno, el asunto es que aquí más adelante. Está el tipito que está triste y luego se pone feliz. entonces esta cosa está triste le damos la plumita y se pone feliz y nos canta la canción de la felicidad H A P P Y entonces está happy tenemos que decirle a el coso que está más adelante aquí otro monstruo que está sentado triste hay que decirle que sea feliz Recuerdo que la primera vez que jugué esto, fue muy, muy, muy complicado de cifrar. Que, que era lo que había que hacer acá. Sin embargo, bueno, después de haberlo pasado ya un par de veces, pues no hay ningún inconveniente. Este está feliz y nos da nuestra llave. Listo, hasta el momento pues el único cambio realmente ha sido en el texto y pues evidentemente en el personaje Entonces vamos a usar la llave para ir a la siguiente zona del juego creo que voy a dividir este esta serie de videos en dos esta pues evidentemente es la primera parte y bueno trataré las dos primeras zonas del juego que realmente pues yo las relaciono como en tres, las catalogo como en tres entonces estas dos en una y el último video será únicamente la zona final entonces aquí hay que recoger esta plantita hmm. Listo, vamos. A ver, no me acuerdo que hay abajo. Aquí que hay. Ah, ya me acordé. Está la telaraña. Y aquí más adelante hay un topo. Entonces, vamos. Necesito para la telaraña esta hormiguita que está acá. Listo, entonces Si interactuamos con la telaraña Antes de, de tener la hormiguita Pues obviamente nosotros Seremos la carnada, sin embargo En este caso, pues ya tenemos carne Carne fresca Para nuestra amiga araña En este juego hay muchas arañas En fin, vamos Y otra cosa que quería hacer acá es que si no estoy mal aquí hay un topito que está durmiendo y la tenemos que despertar con la canción de cabar eh, que como sé que es la canción de cabar resulta que pues hay un topo más adelante que lo dice Sin embargo pues no tuve que preguntarle por qué Pues ya sabía Ya sabía que es lo que había que hacer Entonces señora Mosca, ayúdame a bajar esta cosa Listo Un poquito más adelante vamos a reclutar Lo que sería nuestro amigo Gato Porque bueno, si ya habrán visto la reseña Saben que aquí dos animales La Mosca y pues evidentemente el gato que acaba de mencionar ambos sirven para pr prácticamente lo mismo es más de hecho el gato se complementaba con la mosca porque pues individualmente no funcionó para nada entonces aquí lo que hay que hacer es mostrarle el estambre bueno, el pedazo de telaraña al gato para que baje y solamente se siente atraído por la cosa y luego como todo gato lo ignora y se va con nosotros por alguna razón. Listo. Aquí creo que hay que hacer. Vamos a recoger esta cosa. Sí. Y nos vamos a meter acá. Vamos por arriba. A ver. A ver. Si nosotros saltamos acá. Este cocodrilo nos va a matar. Y voy a hacerlo. Solamente para que vean cómo se muere. De hecho, pues cada... Ah, no tenía logro. Ahora ya tengo un logro. Bien. Eh, de hecho, pues... Este juego es prueba y error, ¿no? Obviamente, pues una vez que uno tiene el conocimiento de todo lo que va a pasar, pues es supremamente fácil. Sin embargo, la primera vez es... Generalmente, se va a morir con todo El logro no lo tenía, por una simple y llena razón Y es que... Eh, la vez que jugué este juego por primera vez Bueno, si la primera vez que lo jugué No tenía conexión a internet, entonces simplemente no se actualizaron los logros Entonces... Aquí otra canción que... Que conozco porque ya he jugado anteriormente A ver, a ver así Sí Sí, Dave. Sí. La conozco evidentemente porque ya la he jugado Pero para una persona nueva, pues obviamente no va a saber No va a saber qué es lo que se hace en este caso Entonces Voy a mostrarles el funcionamiento del gato Esta es la parte donde se usa Aquí está la mosquita y el gato Los selecciono a los dos Y me hacen el favor de, de los dos de bajarme un pollo que está enterrado por alguna razón Entonces, bueno, esa cosa no la vamos a usar porque ya obtuvimos la palabra La de la musiquita, la... Sí, pues, dead eh, De hecho, quien nos da esa información es esta cosa de acá pero pues ya ni siquiera vamos a interactuar con esto Porque pues ya lo pasamos Listo, lo único que queda acá Ya que obtuvimos la linterna directamente del cementerio Es... Es devolvernos un poquito Y bajar a la cueva Allá en la cueva vamos a obtener un zafiro que es necesario para pasar a la siguiente parte del juego entonces vamos por acá y aquí un texto que dice is our Master ups más adelante más adelante y pues, como notaron, cada vez que avanzamos es más oscuro. Y efectivamente, esa es la parte más oscura. Y no vamos a recoger un zafiro sino un rubí. Entonces, recogemos el rubí. Y vamos. Listo, ya con esto obtenido, pues prácticamente que el juego ya, o sea, ya nos lleva a la, a la siguiente zona. Y por lo tanto, eh, es aquí donde el capítulo 1 de Finding Teddy, pues, se estaría acabando. Me gusta muchísimo la animación que le pusieron a este personaje. Es, es muy, muy bonito. Especialmente, si el personaje que estoy controlando en este momento tuviera coherencia con el personaje animado. Pero en fin, eh, ya llegamos Y resulta que aquí hay una serpiente Que nos va a comer vivo Y quiero morir Porque creo que no tengo logro tampoco Entonces Listo, ya nos comió Y efectivamente no tenía logro En fin, vamos a darle el rubí que tenemos Y ya podríamos proseguir a la siguiente parte ¿Ven? Esa animación es animaciones a qué me refiero. Es muy bonito. En fin, vamos a dejar hasta esta parte. Entonces, muchísimas gracias por el vi por ver el video. Recuerden que yo soy Marlon y ya supongo que nos veremos en el próximo la próxima parte de este video, que pues realmente no tengo idea cuándo subirá. Pero pues esperemos que termine antes que el la serie de videos de World of Goo. Chao.